Hola Dios les bendiga, les saludo a Gilmar Rusen y les deseo un feliz día de las madres Esas mamacitas hermosas que Dios las bendiga Y con mucho cariño mi canción Madre solo hay una para ustedes Una canción que le hice a mi mamá hermosa que está en el cielo Y en este día tan especial para ustedes con mucho amor Dice así Unos la tienen, la quieren y la valoran Quieren estar con ella pero a toda hora de tristeza y de alegría Su bella madre está con ellos todo el día Otros olvidan sus consejos, su nobleza Están tan ciegos, no valoran su existencia No hay cariño, no hay respeto ni obediencia Cuando no esté ellos llorarán su ausencia Porque si te sientes sola, aquí estoy yo Bueno, me ha brindado su ternura con esa madre bella tan hermosa y tan pura. No quiero imaginarme qué sería. Yo sin ella no podría respirar. Si no está mi linda estrella, es que yo quiero contarte por qué motivo te halago e hey, no me aguanto más. Quiero expresarlo, me cuidaste desde el vientre todo el tiempo y sin pensarlo. Tu amor todo me diste, a la cuna me llevaste. Crecí con tu cariño, con tu amor y tu ternura. Los estudios tú me diste, fundaste en mis raíces. Mamá, hoy te bendigo por cuidarme desde niño, porque de donde tú estés, tú siempre estás conmigo. Clítia las manos y Guarda los secretos, sea la luz de en el camino de mi gran oscuridad. Con su amor, con su afecto, con su generosidad. Ella cumple mandamientos que, que el pan del día, día me da. Madre, madre mía, yo, yo te amo, que yo quiero estar siempre contigo. Por mi mal comportamiento, me desvió de buen camino. Gracias yo a tu mi consejo. tengo hoy ella, Dios conmigo. Perdona a mi, mi rebeldía, madre te pido perdón. Entre más te hacía sufrir tu. Muchas gracias, que Dios las bendiga Las amo y el mar